momento de defenderte primo ahora hermano, no. el primo hermano pero como pasó explícame, explícame. borrachera y borrachera fue entre ustedes sí, habían prima. tenido problemas en otra ocasión si sí, si sí, una sillita. y entonces ah, okay. no imagínate la familia puso la pelea y estamos aquí pero enfre todos, enfrentando la situación tú lamentas, lo ocurrido? ¿Lamentas? claro que sí ¿Por qué? porque somos primo hermano y, y él es medio trastornado de la cabeza verdad se ponía a hablar mucho tú sabes ¿Pero no, okay. eso pasó. ¿Cómo es el nombre de su hermano? ¿Cómo te, te se dedica? Julio Camilo. ¿A quién se dedica, Comerciante, colmado, no a defenderte mi ahora. Mi hermano, no... es primo hermano. ¿Pero cómo pasó? Explícame. En borrachera. Ya, ya. ¿Borrachera fue entre ustedes? Sí, ¿Habían prima. tenido problemas en otra ocasión? Sí, sí, una hijita. ¿Y entonces? Ah, no. Imagínate, la familia puso la pena y estamos aquí. ¿Pero pueden hablar? Enfren... Enfrentando la situación. ¿Tú lamentas lo ocurrido? Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos primo hermano y, y él es medio tratornado de la cabeza. ¿Verdad? Se pone a hablar mucho, tú sabes. ¿Pero puede no, eso pasó. ¿Cómo es el nombre suyo, no, hermano? ¿A qué se dedica? Julio Camilo. ¿A qué usted se dedica, Julio Camilo? Comerciante, Colmar, trabajo. De defenderte primo ahora. Hermano, no... primo, primo, hermano. Pero como pasó Explícame. Explícame. borrachera ya borrachera fue entre ustedes. Sí, una ¿Habían prima. tenido problemas en otra ocasión? Sí, sí, una riquita. ¿Y entonces? Ah, sí. No, imagínate, la familia puso la pena y estamos aquí. ¿Pero en... los... enfrentando la situación. solamente Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos primo hermano y... y él es medio trastornado de la cabeza. ¿Verdad? Se pone a hablar mucho, tú sabes. No, okay. eso pasó. ¿Cómo el nombre de su hermano? ¿Cómo te hace? ¿Cómo te hace? Julio Camilo. ¿A qué usted se dedica, Julio Comerciante, colmado, trabaja